Los analizadores de redes M4M recopilan datos relacionados con la eficiencia energética, incluidos los KPI de calidad de energía, picos y sobrecargas, y los conectan a la plataforma de servicios digitales ABB Ability.